Hace un año ahora mismo nuestro grupo presentó una moción para promover actuaciones de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía en la lucha contra la plaga de la procesionaria del pino. En concreto solicitábamos informes relativos a la situación, medidas anteriormente adoptadas y un programa de futuras actuaciones, además de una campaña en Canal Cointelevisión. Eh, la, campaña, la campaña sí se ha llevado a cabo, sin embargo no hemos tenido noticia alguna del resto de de actuaciones que solicitábamos. Lo que sí hemos sabido es que la actuación prevista en la lucha contra la procesionaria se iba a realizar por medio de un tratamiento aéreo con un principio activo, eh, que se utiliza en agricultura ecológica, basado en un principio activo biológico, pero que finalmente no se llevó a cabo por motivo meteorológico. Tenemos que decir a este respecto que, aunque sea un medio ecológico indicado en campos de cultivo, no es un tratamiento selectivo y afecta a muchas otras especies de, de orugas como las que forman la base eh, e ecológica de, de nuestros pinares. Entonces, en, en entornos sensibles como, como, como estos pinares hay que utilizar o bien este vacilo o otras medidas de carácter más selectivo eh, a fin de mantener el equilibrio ecológico. Esta conclusión no es nuestra, es de la propia Junta de Andalucía, que, que utiliza este tratamiento aéreo como último recurso, cuando el resto de medidas aún no han funcionado. Eh, también llevamos una, una moción de apoyo al, al comercio local, instando al equipo de gobierno eh, a, a hacer una determinada actuación eh, basada en el comercio online. Eh, en la, la moción que anteriormente presentamos, eh, ya llevábamos algunas de estas medidas, sin embargo, ha tenido que ser la, la asociación de empresarios COIN Emprende la que tome la iniciativa y cree el portal. Yo compro en, eh, yo compro en COIN para poner a, a disposición de los eh, comerciantes de, de nuestro municipio una, una opción para, para la venta online. Nuestra, nuestra moción eh, no es tan ambiciosa pero puede ser una herramienta igualmente útil. Pretendemos que se ponga en marcha por parte del ayuntamiento un portal a modo de directorio comercial que facilite información a los visitantes de la web sobre cualquiera de las empresas implantadas en nuestro municipio, con datos de contacto, enlaces, actividad, productos, incluso podría llevar una página web de presentación eh, muy sencilla en formato estándar. Pensamos que esta es una iniciativa útil y que no necesita ni de grandes recursos ni de una gran inversión. Por otra parte, aunque con la actual situación de crisis sanitaria se ha acentuado, viene ya de largo la necesidad de reactivar económicamente nuestro pueblo. Siempre hemos defendido que dicha reactivación pasa por fomentar aquellos sectores en los que tenemos recursos en COIN y, además, son sostenibles como la agricultura. En este sentido, van dos de las mociones que llevamos al próximo pleno, donde pretendemos conjugar este sector con la protección medioambiental. Por un lado, una moción relativa a la construcción de una depuradora biológica en el paseo lineal. Como la ciudadanía sabrá, el agua de la depuradora mancomunada que tenemos ahora mismo no vuelve a nuestro pueblo, por lo que no puede ser aprovechada para riego en nuestras huertas. Hay un sector especialmente afectado en este sentido, que son los regantes agua abajo del casco urbano, que ahora están regando con aguas residuales. Y cuando se consiga el vertido cero que se pretende en COIN, viene un problema añadido, que no tendrán agua para regar. La depuradora que planteamos es viable y tiene una serie de ventajas, su estética y ausencia de olores, la reutilización de las aguas para esos regantes de los que hablamos, bajos costes de instalación y mantenimiento, los que nos permitirá ahorrar, puesto que si llevamos menos aguas eh, residuales a la depuradora mancomunada pagamos menos y mantenimiento de los caudales ecológicos del Río Bajo. Por otra parte, llevamos una moción sobre un proyecto de cultivo de trigo en La Jara, la Jara es una zona donde se da bien el cultivo de cereales con extensiones grandes que permitiría a los propietarios y propietarias poder vivir de esos cultivos, a la vez que nuestro pueblo se podría abastecer de un producto de cercanía, producto que además se consume en grandes cantidades por la cantidad de molinos que tenemos y por la cantidad de panaderías que tenemos en Coín haciendo pan de calidad. Esta calidad se podría ver reforzada con harina fabricada en los molinos de Coín, a base de cereales y legumbres producidas en nuestro pueblo, con una producción en ecológico recuperando variedades de trigo antiguo. Es por ello que planteamos que desde el Ayuntamiento se coordine y organice los trabajos para convencer a las distintas partes implicadas de la importancia de poner en marcha un proyecto en este sentido.